Ahora, ¿por qué no vas a celebrar tu estrella escapada con tus amigos? Pero no tengo ningún amigo. Eso sí que es una sorpresa. <risa> Oye, ¿te has perdido algo así? No, solo estoy tratando de, de averiguar la mejor ruta, Timberline. Oh, Timberline, tu mozo Timberline. Mira, esto es Burdeos, ¿verdad? que escobes a Francis matarazo más por la naturaleza. Eh, porque soy como amigos con pieles. Eh, no, gracias, estaré bien por mi cuenta. Nadie está bien solo. No cuando te ves como nosotros. Oye, este lugar se está volviendo este fort, si menciono esto o no, pero estuve seis años en solitario por hacerme pasar por una pinaza. <risa> eso sí que fue un susto. Y si no te importa que te diga que eso no funciona, tu respiración seguirá que hace el trabajo. Escúchame, cabrito, mirada, que soy yo. Mi rojo. No, soy un líder de la aldea. Los ogros japoneses cogen su antorcha y sus horcas. ¿No te molesta eso? No, no. ¿En serio? ¿En serio? What? Tío, me gustas cómo te gramas. Eh, ¿Gremias? Eh, ¿Qué? Junior. Mm, Junior, me gusta lo de tu poncio. Tienes ese tipo de... No me importa lo que la dente piensa de mi vibra. Me gusta que yo respeto eso.